Subir mm -hmm. al cerro contigo, arento la feria con la voz como un niño. Luego ir al cajón, viajar el kilómetros juntos sin una versión. Oh, La vida sobre todo Tú me llevas allá, por la city vamos a pasear y se el va a llamar. Recorremos todo lugar, me dijiste que estabas bella, esa noche bajo la estrella, caminando por Troy en Bella. la música que suena en la calle, va todo muy rápido. Me no perdemos entre gente y el tránsito, baby, quiero. Ser tu barrio Algo especial entre tú y yo